¿Cómo están, animalitos de la creación? El día de hoy tengo la historia de Gerardo y de Georgina, uno de los ganadores, una de las cinco parejas ganadores del concurso Mineta y de Amor. Vamos a conocer cómo es que amor tan eterno, tan próspero, nos da frutos en la vida. La historia comienza así. Recuerdo muy bien cuando la conocí. Estábamos los dos haciendo el examen de admisión de la preparatoria. Yo la vi entrar, pero como cualquier otra persona. Ese día pasó rápido. Mi único objetivo era cruzar la admisión. Tiempo después de coincidir en la misma escuela y en el mismo grupo, yo en el salón era de las personas que comenzaba la diversión. Me acuerdo muy bien que cuando cada maestro nos pedía presentarnos y de dónde veníamos, cada vez que ella respondía, yo la tomaba de juego y la interrumpía. La verdad, nunca pensé que llegáramos a hacer algo, ya que en ese momento no me interesaba algún noviazgo. A pesar de que éramos compañeros, nunca nos hablábamos. Era un trato muy mínimo. Poco a poco me fui interesando en ella y por su chispa y su hermosa sonrisa me conquistó. Pero la verdad, yo no la aceptaba. Cada día, practicábamos más, y nos fuimos enamorando. Yo no sabía qué decir. Pensaba cada noche, si ella también estuviese sintiendo lo mismo que yo. Pero un gran día, lo recuerdo muy bien. Era una hora libre, y le pregunté yo, temblando, mucho, y cada instante se me hacía eterno para preguntarle las palabras, que cambiaría mi vida? Estaba muy emocionado, y le dije, ¿Quieres ser mi novia? Ella no me contestó en ese momento, se quedó callada, y yo muy triste, me quité, yo ese día me fui muy triste, pensando, ella no sentía lo mismo que yo, pero algún día, pero al día siguiente, ella me habló, me dijo, que ese momento que me declaré, ella se quedó en shock, y, la, y por la emoción, no supo responder. Ella me dijo, ¿por qué te fijaste en mí habiendo muchas chavas en el salón? A lo que yo le respondí, así habiendo mil chavas, tú eres la única entre las mil. Tu ternura me enamoró. Juntos terminamos la escuela y con el paso del tiempo y su forma de ser, me fui enamorando más y más. Y un día comprendí que ella era mi amor verdadero. Los dos decidimos casarnos, y muy nervioso entré a pedir su mano. Al ver su cara de emoción y felicidad, comprendí que pasaría el resto de mi vida con ella. Hoy llevamos seis años de casados, con dos angelitos, uno en el cielo cuidándonos, y otro que con nosotros se quedó guiándonos y enseñándonos a ser padres. Nuestro hijo representa el gran amor que nos tenemos, y cada vez que lo vemos, nos recuerdo cómo nuestro amor comenzó. Simplemente la amo demasiado. Quiero estar con ella hasta que seamos viejitos. Y cuando estemos delante de Dios, seguirnos amando. Esta es la historia de Gerardo y de Georgina. Y sin lugar a dudo, este tipo de historias nos muestra cómo es que el amor puede vencer cualquier tipo de adversidad en el mundo y la vida se va a encargar de darnos los frutos correspondientes. Yo me despido con esta frase que dice así. Todos hemos nacido para amar. Es el principio de la existencia y su único fin.